Este próximo jueves se lanza Uruguay sin barreras, un programa que tiene como meta llegar a todas las personas con discapacidad del país, especialmente a aquellas que se encuentran con mayores dificultades de acceso a los diferentes servicios. Este programa se implementa en el marco del acuerdo de cooperación entre Uruguay y Ecuador, con el objetivo de establecer, a través de relaciones binacionales, programas y proyectos conjuntos en el ámbito de discapacidades, mediante el intercambio de experiencias, asesoría, capacitación y donación de ayudas técnicas. Para conocer más sobre el programa recibimos a la mañana al doctor Alex Camacho, Secretario de Discapacidades de Ecuador, y a María José Bañato, Directora de PRONAIS. damos la bienvenida a María José Bañato, directora nacional del programa de discapacidad. ¿Qué tal María José? Y bueno, y aclaramos que Alex Camacho está en el aeropuerto, su avión se atrasó y lamentablemente no pudo llegar, pero bueno. Bueno, este, muchas gracias. Por favor, ¿Cómo? estás tú en por representación recibirme y sí, lamentablemente se atrasó su vuelo. Este, pero bueno, está acá ya. Además, bueno, por lo que me decías, ahora vamos a entrar en tema, eh, tú bueno, estuviste en Ecuador, conoces bien el modelo uh -huh. ecuatoriano, este es un, un, una imitación, un calco, digamos, un reflejo de lo que se hizo allá uh -huh. en Ecuador con, con, con otros recursos quizás, pero bueno, empezamos a contar eso, ¿cómo, cómo es el modelo de Ecuador, este, que es eh, ¿no? lo que acá se va a lanzar mañana? Bueno, en esto se inicia este, este intercambio se inicia con la visita del vicepresidente en su momento de Ecuador, Lenín Moreno, donde se firma un acuerdo de cooperación técnica entre ambos países, porque precisamente ellos largan una estrategia que ellos denominaron eh, Misión Solidaria Manuel Espejo, donde consistía en un trabajo territorial muy fuerte, conociendo además que Ecuador tiene unas diferencias... Eh, geográficas importantísimas, una diversidad cultural importantísima por lo cual significó un esfuerzo y una avanzada logística muy avanzada para llegar a, a los lugares más recónditos del país para eh, con la visita de equipos técnicos en general eh, médicos, genetistas, psicólogos, trabajadores sociales que podían analizar la situación, detectar las necesidades de la persona y precisamente otorgar todos aquellos ap apoyos y ayudas técnicas que la persona requiere. Para los que no saben o no están en el tema, la ayuda técnica es todo aquel aparato o, o um, artificio que le puede servir a la persona para mejorar su autonomía. Silla de ruedas, Silla de ruedas bastones, bastones. Eh, andadores, uh -huh. eh, sillas de evacuar, sillas de baño... Y también nosotros eh, incluimos en este caso los apoyos tecnológicos para eh, tratar de llegar no solamente a las personas con discapacidades físicas, sino también para otro tipo de de discapacidades. ¿Cuándo surge esto María José? ¿Cuándo fuiste tú a Ecuador y cómo fue que, que llegaste a este modelo y a, bueno, y a las ganas de, de poder este, hacer algo similar acá en Uruguay? Bueno, acá yo quiero hacer un reconocimiento al embajador uruguayo en Ecuador, que cuando este, el vicepresidente Moreno hizo un llamado a América Solidaria, donde presentó su estrategia, el, el embajador eh, uruguayo allí fue quien hizo el contacto, me preguntó qué me interesaba de, de esa propuesta y evidentemente como nosotros estamos eh, con tan poca información sobre las personas con discapacidad, eh, me pareció que la, lo más adecuado era llegar a las personas y en ese caso eh, emular aquí la, la, la estrategia de Manuel Espejo porque eh, bueno, era toda una, digamos, una utopía en su momento pero de a poco con, justamente con el apoyo técnico, porque obviamente eh, uno lo que ve es el producto final, es decir, es llegar a la persona, y evaluar y entregar la ayuda, pero para eso requiere un dispositivo logístico y de, y de mucha intervención interinstitucional para que suceda eso, ¿no? Sí, a eso quería ir, digamos, este, mañana se lanza, eh, ¿cuándo empieza a funcionar y qué cambios, digamos, en lo que tiene que ver con la infraestructura de Pronadis y, y del Mides y demás esto implica? Bueno, en realidad nosotros hicimos un primer estudio piloto en Artigas, eh, que denominamos Artigas sin Barreras, claro. y esto nos permitió... Evaluar nuestras capacidades, empezamos como por el lugar más lejos, porque además eh, para nosotros es importante la respuesta lo más inmediatamente posible, no queremos valorar una persona y que dentro de cuatro meses le llegue su ayuda técnica, sino queríamos también medir este, este tiempo de proceso y capacidad de respuesta, porque de la buena. gente... Eh, si no vos generas una expectativa que después no podés cumplir. En ese sentido también para nosotros es muy importante la donación que nos hace Ecuador, nos dona ayudas técnicas nuevas, me parece importante porque a veces uno habla de donación y parece algo este, usado, eh, pero en realidad ellos enviaron ya dos aviones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana cargado de de ayudas técnicas, que es un soporte importante para empezar, además, obviamente, de los recursos que pone el Ministerio. Y esto es, es posible hacerlo porque el Ministerio ya está, ya tiene una experiencia de trabajo de campo por los distintos programas que aplica y justamente con la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo, con la posibilidad del desarrollo que tiene de informática, todas estas evaluaciones van con una ceibalita, <coughs> perdón, y se llenan los registros online es decir hay una capacidad este, de, de sistemas de información que nos permite tener momento a momento todas las situaciones obviamente eh, en Artigas eh, también colaboró mucho el Ministerio de Defensa por el tema de los traslados, ANCAP con, con la donación de combustible, es decir, es totalmente, nosotros llevamos adelante la propuesta, eh, claro, incrementamos no los recursos adelante, humanos, no, no este, pero eh, estamos siempre pidiendo ayuda y bueno, eh, por suerte hemos encontrado mucha receptividad interinstitucional en este sentido. ¿no? Y eh, se lanza mañana, como te decía, ¿y, y cuándo empieza a funcionar? Ya empezamos, ya empezamos. a funcionar. Nosotros, eh, lo que, la primera estrategia que hacemos es agendando con las oficinas territoriales de los departamentos, va un equipo de PRONADIS eh, a convocar a todas las organizaciones vivas del departamento para explicar de qué se trata la estrategia, para mostrarles simplemente que si tienen alguna persona, eh, o algún familiar, algún conocido, algún vecino, lo que tienen que acercar son los datos patronímicos que después nosotros nos encargamos de todo, es decir, eh, lo más importante es el nombre y la localización física, donde vive y las referencias, porque esto abarca eh, no solamente las ciudades o las capitales, sino también el medio rural. Entonces, lo más importante para nosotros es que todos estén informados porque... Eh, va a ser muy dinámico y lo que sí necesitamos, si bien el, el Ministerio de Desarrollo Social tiene una importante base de datos, pero sabemos que mucha gente no está en la base de datos del Ministerio. Entonces hay muchas organizaciones, hay muchas eh, eh, organizaciones de la sociedad civil y propias organizaciones de personas con discapacidad, que bueno que nos pueden y nos acercan la información, para que luego en una se georreferencia y para que sea de una manera lo más eficaz posible, que cuando se visita a un grupo de personas este, pueda estar localizado de manera cercana. Entonces Yo decía, bueno, si alguien por ejemplo está mirando la televisión en este momento, nos está viendo y bueno, tiene un vecino, un hijo, un pariente, alguien con algún tipo de discapacidad, eh, ¿Se puede ya dirigir a, a sí. alguna oficina? Eh, algún... se puede ya dirigir a las oficinas del Mides, uh -huh. a, cual, a la que le quede en su departamento, o puede mandar un mail a artigascinbarreras.mides.gov.uy. Queremos aclarar sí. que nosotros pretendemos, eh, no excluimos a ninguna persona con discapacidad. A, a eso quería ir, digamos, si hay algún tipo de, de requisito, por decirlo de alguna manera, de la, de la persona con, con discapacidad, diga bueno... Eh, Vos sí, vos no. Claro, la intención es llegar a aquellas personas que tienen menos posibilidades de acceso, a, porque de repente una persona con una discapacidad leve ya va, ya se dirige a un servicio y si necesita una ayuda técnica puede ir a la oficina territorial o puede en, en su medio eh, o en sus, eh, digamos, los recursos que tiene solicitarlo personalmente. Sí, o pero, adquirirlo directamente. O adquirirlo, pero aquellas personas que tienen una discapacidad más, este, decimos, severa por englobar o para que la gente entienda con mayores dificultades de llegar ya sea porque no tiene transporte ya sea porque su propia limitación se lo impide bueno, la idea es llegar a esas personas ¿no? Perfecto este, bueno, entonces mañana tenemos el lanzamiento, vecinos dónde es y la hora. Sí, mañana es diez y media, es puntual, sí. eh, en el segundo piso de la Intendencia de Montevideo, en la sala de conferencias, que agradecemos también, porque esto trabajamos en coordinación con la Secretaría de Discapacidades. Y bueno, ahí sí va a estar Alex Camacho, porque ya está por aquí, también contamos con la presencia del el Vicepresidente Presidente de Ecuador, obviamente con el Ministro de Desarrollo Social, pero también con la Ministra de Desarrollo Social de Ecuador, así que están todos invitados porque la idea es este, que cuanto más sepamos de esto, claro. más éxito va a tener la propuesta. María José, para, para cerrar una pregunta en realidad que ya te la he hecho varias veces, pero para, para concientizar a, a la población. Eh, ¿Cuántas personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad hay en nuestro país? Bueno, bueno entre las leves y las severas. Claro, un... entre las, eh, lo que da el censo es más de 500.000 personas y precisamente esta estrategia es porque no sabemos con certeza en qué situación se encuentran. Entonces es lo que decimos, eh, el censo nos da una dimensión de la temática, pero no nos dice nada sobre las necesidades específicas. Esta estrategia pretende abordar eso porque aquí se hace una valoración de la discapacidad, una evaluación de la dependencia y obviamente se recoge información sobre situación de salud educativa y laboral eh, y salud sexual y reproductiva de mujeres y varones con discapacidad. Realmente suena a que, a que es un antes y un después, este este programa de, de cómo viene funcionando PRONADIS, que bueno, que es un, un trabajo invalorable, pero esto realmente puede ser un hito, ¿no? Un, bueno, un cambio, yo importante. apostamos a que sí, sí. Este, por, justamente para generar información que, como decimos, no es solamente útil para el Ministerio de Desarrollo Social, sino que también para los ministerios involucrados en la temática para facilitar ese acceso a la información, ¿no? Bien, María José Bañato, directora de ProNice. Muchísimas gracias por haber estado acá. No, ¿eh? gracias a vos. Y suerte mañana y suerte con el programa. Los esperamos. Continúa Álvaro, que está allí sentado con Nubel.